En este vídeo vamos a ver cómo le podemos añadir, quitar elementos a un Array. En realidad no se los añadimos o quitamos al Array, sino que creamos uno nuevo. Vamos a ver cómo funcionan estas funciones para listas. Si yo tengo una lista de Python normal y corriente, aquí la tenemos, y le añado un elemento con Appen, por ejemplo en 999, se lo añadimos... Vemos que la lista en sí mismo ha cambiado. Esto no va a suceder con los arrays. Lo que va a hacer es que nos va a devolver nuevos arrays. Aquí vamos a crear un array. Y lo vemos. Y vamos a añadirle un elemento. np.appen y le añadimos, por ejemplo, el 999. Y nos devuelve un nuevo array pero el array original no ha cambiado, o sea que son dos arrays totalmente distintos. Debemos tener cuidado cuando le añadimos elementos a un array porque puede cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, si le añadimos un flotante, pues vemos que se nos ha convertido, se nos ha casteado, como se dice en Python, todo a flotante. Además, podemos añadir más de un elemento. Por ejemplo, vamos a añadirle el 8, el 99 y el 999 al nuevo Array. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es insertar en un Array que nunca ha cambiado, nuestro Array A siempre permanece ahí. Vamos a añadirle en una posición determinada un nuevo elemento. Para ello utilizamos Insert, que también es una función que se usa para listas. Y a nuestro array A, en la posición 2, le vamos a añadir el número 999. Y vemos que efectivamente en la posición 2 se ha añadido. Sin embargo, el A sigue sin cambiar. Y podemos añadir varios elementos, siempre a partir de la posición A. Aquí ponemos el 8, 77 Y nos tienen que aparecer aquí esos elementos. Bueno, y ahora lo que vamos es a borrar elementos con delete. Bueno, seguimos con nuestro array. Y ahora vamos a borrar, por ejemplo, este elemento, el 8. Para ello utilizamos np.delete, o delete, y le decimos que al array A le borre la posición 1. Y efectivamente nos la borra. Y ahora vamos a ver cómo se pueden borrar varios índices de un Array. Para ello vamos a construir un Array más grande, por ejemplo con Arrange, y le vamos a poner hasta 8. Bueno, pues vamos a borrar la posición esta, esta y esta que hay aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es las posiciones que queramos borrar, la posición 1, la posición 3 y la posición 5, las vamos a borrar. Y se lo escribimos todo en una lista. Y vemos que nos lo ha borrado. Y de esta manera nos devuelve un nuevo array porque en todos los casos el array A original no ha sido modificado.